Vamos a hablar de cómo conseguir navegar de forma segura. Internet tiene mil y un usos. Estudiar, estar en contacto con amigos, jugar online, disfrutar de contenido multimedia, aprender curiosidades… No obstante, también presenta peligros y hay que tener cuidado. Algunos de los consejos más útiles que deben seguir son los siguientes. Instalar antivirus y anti -malware. Mantener actualizado el navegador y el sistema operativo Utilizar webs de confianza Es importante que las webs donde introduzcamos nuestros datos como contraseñas estén cifradas y aparezca HTTPS junto a un candado para asegurarnos que solo la web y nosotros tenemos acceso a nuestros datos. Proteger nuestra red Wi-Fi, es importante que nuestra red sea segura para evitar intrusos, pues estos podrían robar nuestros datos, controlar nuestro ordenador, crear páginas falsas... Por eso es importante tener cuidado al usar redes wifi públicas, como por ejemplo la de un bar. No te creas todo lo que leas online, publicidad, correos, etc. Por ejemplo, si recibes un correo pidiéndote la contraseña de alguna de tus cuentas... ¡Cuidado! Porque te estaré intentando robar tu cuenta.